En menos de tres minutos te va a compartir una actividad de liderazgo que puedes desarrollar con tu familia, porque el equipo más importante que tiene tu vida es tu familia. Cielos, ¡qué macizo! Existen cuatro habilidades que los padres pueden desarrollar para que sus hijos sean líderes. Una de ellas es mostrar modelos de liderazgo positivos o negativos en la vida cotidiana, desde la televisión, en eventos de grupos sociales, políticos, deportivos, bueno... Esto es demasiado importante porque nosotros los seres humanos aprendemos por modelación y por eso quiero recomendarte una película que nos permite entender la ley del tope. Esta ley se encuentra en el libro las 21 leyes irrefutables de liderazgo y plantea cuanto menor sea la capacidad de dirigir de tu hijo más bajo será el tope de sus posibilidades, cuanto más alto es su nivel de liderazgo mayor será su eficacia. Es decir que tu hijo puede ser muy talentoso, puede ser muy inteligente, puede ser muy trabajador, pero el liderazgo es lo que va a llevar a tu hijo a la cúspide en las jerarquías de dominación entre los seres humanos. Ahora sí viene lo chido. Para entender esta idea quiero compartir la película Hambre de Poder, es la historia de Ray Kroc, y de cómo creó el imperio de McDonald's. Los hermanos McDonald's tenían una idea genial y la habían ejecutado hasta convertirlo en un exitoso negocio local. Pero su nivel de liderazgo no les permitía llevar el negocio al siguiente nivel, al desarrollar un sistema de franquicias, eso fue lo que hizo Ray Kroc, creó diferentes equipos de trabajo que le permitieron expandir su negocio hasta llegar a más de 40 restaurantes en el 2021, Ray Kroc murió en el 84 y hoy 38 años después su legado sigue, es el poder del liderazgo. Bien, sé lo que piensa. ¿Cómo demonios un tipo de 52 años que se dedicaba a vender batidoras Construye una franquicia alimentaria con más de 1.600 restaurantes en 50 estados y 5 países con una ganancia anual cercana a los 700 millones de dólares. Una palabra. Perseverancia. Cuando veas esa película, quiero que te preguntes, ¿qué hubiese pasado si los padres de los hermanos McDonald's los hubiesen formado en liderazgo? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Esta película... También es importante compartirla con tu hijo porque muestra la parte humana del liderazgo. Así como Ray Kroc tenía una persistencia de acero, también hizo trampa y les quitó el negocio a sus propios creadores. Por lo tanto, esta actividad también nos sirve para mostrar a nuestros hijos cuáles fueron los antivalores que tenía este tremendo líder. Esta es una actividad que puedes compartir con chicos a partir de los 12 años. La película la encontrarás en HBO Max o si me escribes al inbox te paso el link de YouTube. Si tienes un amigo que quiera formar en liderazgo a su hijo, compártele este video y cuéntame en los comentarios cómo fue la experiencia de hacer esta actividad con tu hijo, con tu familia y recuerda, el futuro es libertario.